Hola amigos de FisiMás, de Juan Pablo El día de hoy voy a hacer un entrenamiento interesante Vamos a entrenar el abdomen Para el día de hoy traje mi balón medicinal Que pesa 8 kilos, tú puedes hacerlo con 5 kilos, 4 kilos Dependiendo el peso que tú tengas en casa Para el día de hoy voy a hacer 8 ejercicios 8 ejercicios, 8 ejercicios Para poner ese abdomen como una chocolatina no olvidemos que es importante una sana y correcta alimentación, bajarles al azúcar, bajarles a las grasas, al licor, dormir bien y también hacer ejercicio aeróbico como correr, montar bicicleta, saltar la cuerda, todo lo que sea ejercicio aeróbico es bienvenido para ponerte en forma, lo importante las ganas, las ganas, las ganas y la disciplina. Si tú te entrenas de dos a tres veces por semana, vas a ver grandes resultados y si haces este, este entrenamiento hoy será grandioso para el día de hoy necesitamos eh, un, el balón medicinal, eh, un tapete, la hidratación que nos falte y basta y basta y basta y basta y basta vamos a iniciar con nuestros ejercicios para, para el abdomen vamos a, a utilizar un, un cronómetro, vamos a hacer 30 segundos de, de trabajo con 12 segundos de pausa, en estos 12 segundos de pausa tú tomas un poquito de aire y continúa y continúa. Estos videos yo los hago en italiano, pero ahora en adelante lo voy a hacer en español. Por eso si todavía no te has inscrito a este canal, escríbete, déjame tu comentario. Te lo agradezco mucho. ok muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Vamos a iniciar nuestro entrenamiento. Antes de empezar, me hidrato. Rico, ah, rico, rico, rico, rico, rico. Vamos a poner el cronómetro, el cronómetro. El cronómetro. El cronómetro. Vamos a ver. Tres, 2 2, 1 Se va, se va, se va. Inicia. Mira un punto fijo, salgo. Salgo, respiro, respiro, respiro profundo, lentamente, lentamente. 30 segunditos, 30 segundos. Vamos a hacer con nuestro segundo ejercicio. Russian Twist. Tiro la pala, tiro el balón y después lo cojo. Primo lo tiro, 10 veces. Después, uno a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 a 1, 1, 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo tiro 1 2 uh. Respira, respira, respira Respira, respira Arriba, arriba 1 lo cojo. Ta. Bajo. Ta. Ok. Sí. pa, Miro, miro un punto fijo. Ta. Lo cojo. Ta. Ta. Si tú no tienes el balón medicinal, lo puedes hacer sin balón. Con una botella de agua. ok ok perfecto ahora ahora largo largo largo ok va este balón se le está saliendo la arena son 8 kilos ahora yo digo que siete y medio va ok que va Ok. Ah. ese abdomen debe quedar como un dicho con la pila. Ah. ahora el balón toca una rodilla contraria una dos dos tres 4 5 si va respira 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ninguno te regala nada, ninguno te regala nada. Sacrificio. Quieres ver grandes resultados, debes sacrificarte. Esto no se compra con pastillas ni con sorbetos, nada. Es con puro trabajo intenso. Está. Bueno. Mountain climber. Sí, si sí. Respira profundo. Este esfuerzo vendrá pagado. Madre de Dios, vamos a hacer oblicuos, un lado, flexiono rodilla, respiro profundo, Muy bien, vamos a cambiar de lado, lado B perfecto próximo ejercicio plan plan invertido monto que el balón okay. derecho bajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cuento 10 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de lado, cambio de lado. Voy a cambiar el balón. Está saliendo la, la arena. 1, okay. 2,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 terminamos, terminamos, terminamos tú puedes cambiar, tú puedes cambiar el peso puedes modificar el, el número de repeticiones el número de series puedes coger el ejercicio que más te guste puedes hacer cuatro series de, de los cuatro primeros o de los cuatro últimos te recuerdo, si todavía no te has inscrito a este canal inscríbete, ayúdame a crecer muchas gracias a todos de corazón, Juan Pablo GoPro apaga vídeo.